Hola, qué tal. Bueno, creo que eh, ya estoy en la antena, así que nada, pues eh, hola, hola a todos. Muchas gracias por mm, participar o por estar viéndome. Eh, la verdad es que, como siempre, es todo un placer participar eh, en algo organizado por PitchiFest, eh, estoy realmente contenta y bueno pues lo primero de todo agradecer a la organización de Pitchfest y a este festival eh, especial, a esta edición especial Pitchfest la ruta del cine eh, donde pues se eh, han conseguido eh, los compis de Pitchfest adaptar el, el hacer un festival a esta situación pues, tan distinta eh, a la que, bueno, ya casi que nos hemos acostumbrado, pero realmente ser capaces de encajar las dinámicas eh, de un festival de fanzines en un contexto en el que no se permite pues, la reunión de, la, de, la, de las personas, pues es todo un super logro y además eh, unido a la colaboración con eh, espacios, con comercios locales que, que tradicionalmente han apoyado mucho la escena fancinera de Madrid y la escena fancinera del Estado español. Así que, pues, eh, enhorabuena. Eh, bueno, deciros, para quien no esté muy enterado de, de qué va esto, eh, la Ruta del Fanzine se celebra mañana en cuatro locales eh, de Madrid, en cuatro tiendas, cuatro librerías, cuatro espacios que, si no me equivoco, si no, pues ya me corregirán. Eh, van a ser La Integral, Molar, Traficantes de Sueños y la Fundación Anselmo Lorenzo. Ahí tendrán, eh, Pichifes va a poner una mesa con diferentes fanzines de diferentes proyectos que, bueno, que, han, que van a participar en esta edición. Y tú puedes ir allí, comprar los fanzines, que estén en cada, en cada tienda, todos diferentes, eh, o sea, que hay que ir a todos los sitios. Y, además, puedes comprar el Pichicine que, que tiene en la parte de atrás una parte dedicada a sellos. En cada local te ponen un sello y, si consigues todos los sellos, pues, te hacen un regalo maravilloso eh, que, si quieres saber lo que es, pues, entras en las redes sociales de pichives y te informas. Así que, mañana, mmm, todo el día, ¿Vale? Todo el día, todo el tiempo que estén abiertos estas, estas tiendas, ya sabéis, podéis ir a Molar, La Integral, eh, Traficantes de Sueños y la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid, ¿vale? Está todo en Madrid. Y nada, podéis ir a comprar fanzines, a charlar con la gente de Pichi que esté allí y muy bien, ¿vale? Eh, pues nada, mañana nos vemos. Hoy, hoy es la charla, mi charla. Eh, bueno, realmente... Esto pues no va a ser una charla al uso, no va a ser una charla que podríamos considerar una charla informativa, ¿no? Donde yo cuento una película y, bueno, pues aprendéis cosas. O, más, o bueno, o no las aprendéis, pero bueno, estáis ahí como con entretenimiento, escuchando eh, las cosas. No, esto va a ser más bien, como eh, aparece en el cartel, una divagación, ¿no? Una especie de... de Artículo de opinión, pero en vez de escrito, eh, hablado, ¿vale? Hablado. Mm, así que no esperéis, pues eso, no esperéis encontrar aquí eh, algo realmente salvable, ¿no? En términos de, de, de, bueno, de aprender. No, esto va a ser otra cosa. Eh, bueno, realmente lo que quiero un poco, lo que busco también es es buscar, es crear un poco de polémica, porque no? Ya eh, tengo la sensación de que, de que un, un poco de, ¿cómo decirlo? Pues de, hay de, de interés eh, se ha despertado en redes sociales desde que se anunció, desde que desde las redes de Pichifest anunciaron esta charla. Entonces, pues a ver si, si realmente ocurre algo, si hay, realmente hay polémica o esto se queda un poco en, en una cosa... Y así, pues en, en un intento fallido. Eh, también decir que, bueno, probablemente esto ya es como una cosa un poco más personal, pero creo que va a ser de las últimas veces que hable sobre fanzines en el ámbito público, en el privado, pues sí, claro, seguiré hablando de fanzines. Eh, porque, bueno, pues creo, siento un poco que necesito avanzar, que tengo la sensación de que, pues, eh, me repito un poco, ¿no? Siempre hablo de lo mismo. Entonces, bueno, pues quizá esta sea en largo tiempo no, no digo que nunca más vaya a hablar de fanzines Pero seguramente que en, a largo plazo no, no vuelva a hablar de fanzines Entonces, nada, pues es el momento de, de insultarme y que yo os pueda responder eh, Bueno, dicho esto, eh, después de esta larguísima introducción Esta charla que se llama Ninguna cosa buena puede ser cara Eh... Bueno, realmente cuando he, me he puesto a pensar en la charla, que sinceramente no ha sido, no, he, no ha tenido un proceso de preparación eh, extraordinario, eh, realmente, bueno, pues voy a confiar mucho en, en mi capacidad improvisatoria, eh, pero bueno, sí que pensé eh, por qué, por qué hacer esto, no? por qué hablar de esto, eh, qué sentido tenía, y qué es lo que podía aportar, ¿no? Porque ya que estamos aquí, pues gastando mmm, ancho de banda, ya que estamos eh, ocupando espacio y tiempo, pues por lo menos me planteé, bueno, entonces si voy a dedicar media hora o lo que sea que dure esto, eh, qué puedo aportar, ¿no? Entonces eh, realmente lo que creo que puede aportar una cosa muy básica, muy pequeña, es Primero, una reflexión sobre... Bueno, es una crítica, ¿no? Es una crítica a la escena del fancine eh, y a la vez es la invitación a, a reflexionar sobre, sobre esta um, posibilidad que nos ofrece el fancine de crear una verdadera alternativa cultural, una alternativa cultural sobre todo a las lógicas del mercado, que son lo que básicamente estructuran todas eh, las producciones culturales que existen, todas, no eh, pocas se escapan a, a estas lógicas del capitalismo y eh, cómo podemos escapar no tanto a las lógicas del mercado, a las lógicas del capitalismo que digo, a la tiranía de los precios y a esas ansias que, que, que tenemos todo el mundo no por trascender, por hacer algo importante. ¿no? ¿Hasta, qué sentido, ¿Hasta qué punto tiene sentido pretender hacer algo importante usando como, como herramienta el fanzine. Eh, choca eso con las lógicas eh, que vertebran el propio, el propio medio. Podemos crear realmente una alternativa cultural eh, si al final nos acabo, acabamos viendo sometidos a las mismas normas y a los mismos objetivos que rigen el mercado, ya sea el mercado editorial, hoy así al mercado del arte, que son como las dos grandes estructuras eh, que podemos encontrar más relacionadas con el fancine. Eh, es posible ¿no? generar, es posible crear esta alternativa que se escape a todas, a todas esas lógicas que nos, que nos engullen ¿no? a, a todos en nuestras vidas. Eh, aquí no se trata, o yo lo que no voy a hacer es eh, hablar en términos de esto está bien, esto está mal, esto es... Eh, lo correcto o esto es lo, lo que lo que tiene que ser, ¿no? porque a mí eso creo, creo que mmm, realmente no, eh, no me corresponde a mí mmm, determinar lo que está bien y lo que está mal y que y cada uno es libre de, de poder hacer lo que le dé la gana, evidentemente, ¿no? eh, pero sí que eh, voy a hablar de que, de esa posibilidad que surge a partir de la, de la creación de fanzines, eh, como los fanzines como recurso, pero como fin también para poder ampliar nuestra dimensión creativa, nuestra dimensión eh, expresiva y para generar un espacio eh, nuevo, un espacio nuevo, un espacio mm, no ocupado por, por el mercado, y por los mecanismos que guían, pues como he dicho, el resto de cosas eh, de nuestra existencia, ¿no? eh, de nuestras vidas, y cómo sucede que a veces esa posibilidad potencial eh, se ve neutralizada eh, por, por otras eh, lógicas que atraviesan al ¿no? propio mundo del fancine, y al propio fancine. Eh, voy, a hablar, voy a hablar del tema del fancine como un arte, ¿no? que es una cuestión pues que está bastante presente, eh, tanto en general en la escena, ¿no? esa idea de, de hacer un fanzine mmm, como, una, eh, como una manera de, o como un, un lenguaje del arte, ¿no? si eso, bueno cuál es mi opinión respecto a eso, si la gente que crea fanzines o la gente que creamos fanzines somos artistas eh, también voy a hablar del tema de, eh, de los precios, ¿no? de, de los precios, de que, que quizás esta um, inflación, ¿no? esta, este um, aumento un poco exorbitado de los precios de los fanzines, fanzines que cuestan una cantidad de, din de dinero, um, pues que es una locura, ¿no? que sean tan caros los fanzines o que algunos fanzines sean tan caros. ¿A qué responde esto? Quizá. Eh, responde a una falta de pedagogía, ¿no? de, pues de, de conocer eh, bien pues, eh, los espacios para poder producir mmm, y, y un poco pues eso, esas, esa, tomar un poco el pulso de, de lo que se exige, ¿no? porque también pertenecer a una escena eh, también re, conlleva de una manera explícita o implícita cumplir una serie de exigencias que muchas veces mmm, no sabemos ni cuáles son, ¿no? pero como que, que te ves un poco eh, envuelta en, en este torbellino ¿no? de querer pertenecer a algo y no saber muy bien cómo, eh, cómo es, cuál es la manera más adecuada de pertenecer a esto. Y por último voy a hablar, si me da tiempo, ¿no? Si no ya estoy, ya, si no se ha alargado hasta el infinito, voy a hablar también de cómo las instituciones, ¿vale? Las instituciones entendidas eh, en el sentido más amplio, ¿no? Que van, pasan desde la institución del museo hasta la institución de la universidad, eh, cómo eh, van a interferir ¿no? en esta, en el medio, en el fanzine cómo interfieren en un amplio sentido, ¿vale? Cómo, cómo lo afectan, eh, no negativamente. Eh, como digo, a veces eh, estas um, creatividades eh, alternativas se ven apoyadas por las instituciones eh, de una manera eh, muy variada. Hablaremos de ello o, o hablaré de ello. Eh, y eso es um, muy positivo también, entendiendo la institución como eh, un espacio... Eh, donde opera lo, lo público, lo común, ¿no? Un espacio de todo el mundo, pero también como en otras ocasiones la intervención de la institución en medios como el fanzine, pues eh, acaba absorbiendo la propia, la propia filosofía la, o, o, o acaba un poco eh, neutralizando la, la ética ¿no? que, que está detrás o que a veces está detrás de los fanzines. Bueno. Dicho esto, la presentación más larga de, eh, de la historia, eh, voy a empezar hablando de algo que me ha llamado mucho la atención ¿no? y que creo que es eh, algo que, que quizás eh, está muy bien hablar, porque quizás no se habla mucho de eso. Es algo que ya he, bueno, pues he discutido, he conversado con, con, con amigues, ¿no? Me resulta muy curioso que, que cuando se publicó el título de, de la charla, Ninguna cosa buena puede ser cara, hubo un cierto, una cierta sensación de ataque, ¿no? como que, que este statement ¿no? era como un ataque hacia, hacia, no sé, hacia que la gente cobrase por, por, por su trabajo, ¿no? por su trabajo fancinero. No sé si decir trabajo y fancine es un poco contradictorio. Eh, pero el caso es que sí que, sí que he visto ¿no? eh, como que esto es un poco un tema tabú, ¿no? hablar de, del tema de los precios, del tema de, de qué es lo que eh, es justo eh, pedir o lo que es justo pagar. ¿no? Eh, y me llamó la atención porque realmente el título de la charla no, eh, no dice eh, las cosas buenas tienen que ser gratis. ¿no? por ejemplo ¿no? eh, que quizás afirmar eso todo lo bueno es gratis mmm, igual es más, más, más, más peliagudo ¿no? más eh, polémico porque bueno sabemos que mmm, nuestra naturaleza eh, no se sabe manejar muy bien con lo gratis o con el precio libre ¿no? es algo que lo hemos visto en en diferentes eh, bueno, pues cada vez que se hace una actividad y que es precio libre, se produce hay un cortocircuito de decir, ¿qué hago? ¿Doy, no doy dinero, doy dinero, cuánto dinero doy, ¿no? Tenemos ahí como que, que tenemos un verdadero problema colectivo, ¿no? con este tema de, de los precios. Por otro lado, eh, sí que creo que, que, que, bueno, que hablar de lo caro... Es algo muy relativo, ¿no? Que es caro? Pues mmm, a mí me puede parecer caro un fanzine de 10 euros, pero igual a otra persona no le parece nada cara. Es una cosa que entra dentro de nuestra subjetividad, lo que es caro o lo que no deja de ser caro. O lo que de, es barato, ¿no? Es como, bueno, es caro un tiburón embalsamado de, de, de Damien Hirst, que es caro que cueste 9 millones de dólares o 10 millones de dólares. Bueno, pues... Hombre, pues, pues para quien no los tiene Pues sí, ¿no? Para quien está forradísimo Y le apetece tener un tiburón en su casa Embalsamado Y firmado por Damien Hirst Y sabiendo que quizás dentro de 5, 10, 20 años En vez de 9 millones Va a valer 25 Pues, eh, pues no, no es caro no Es algo, como digo Muy relativo eh, Creo también que Esta cierta ¿Cómo decirlo? Esta cierta animadversión, ¿no? Hablar abiertamente de los precios, ¿no? Del dinero, eh, creo que está muy conectada con, con un asunto que tiene que ver con, con la absoluta precariedad eh, que eh, experimentan, que, que, que, que vive la gente que hace fanzines, ¿no? Muchas de esas personas son personas muy jóvenes, eh, personas eh, que que tienen unas condiciones laborales eh, complicadas, ¿no? Complicadas. Y entonces, claro, hablar de esto es, es un tabú, ¿no? Es un tabú. Es algo difícil. Eh... Por otro lado, además, también se conecta claramente con, con una precarización general del mundo cultural, ¿no? Ya más allá de hablar del mundo cultural alternativo, del mundo cultural underground, Estamos hablando de que, en general, e incluso desde posiciones mainstream, eh, eh, trabajar en, en la cultura es eh, arriesgarte o es, um, o es tener que asumir que, um, que, vas ¿no? que vas a estar precarizada. Que vas a estar precarizada, que vas a ganar poco dinero, que vas a trabajar mucho y que vas a estar pues, la mayor parte del tiempo eh, a verlas venir. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues realmente eh, eh, interpretar, es ¿no? decir, mmm, bueno, hablemos de precios, interpretarlo como tú no tienes que cobrar dinero por hacer pancines, pues es un error, ¿no? Es un error. No, no van por ahí los tiros. Bueno, dicho esto, eh, que tiene que ver con, como digo, con, con el asunto de, de la, del título de la charla. Eh, quiero empezar a hablar de, eh, bueno, pues de un tema muy peliagudo, un tema, bueno, realmente yo no sé, creo que es una conversación que, que tampoco eh, esté súper presente, ¿no? No está súper presente, van como como, eh, como discusión, ¿no? Sí que es verdad que está presente en el ambiente, ¿no? Y eso lo vemos eh, o se ve. Tanto a la hora de conocer fanzines, de cómo te introducen un fanzine o cómo las personas presentan muchos de sus fanzines pues en, en sus redes sociales, eh, en cómo eh, presentan las eh, solicitudes para participar pues, en Fest, no que eso es algo que hemos visto desde 2017, que es cuando se hizo el primer Pichifest, ¿no? Como esa presentación como eh, muy profesionalizada y muy enfocada hacia el arte, ¿no? Entonces, la cuestión es, eh, ¿es el fancine arte? ¿Vale? O, o mejor dicho, ¿es el fancine que se está haciendo ahora, es arte? ¿Vale? Bueno, esta pregunta eh, yo diría que no, ¿vale? Yo diría que no. Yo, en mi opinión, cada uno pues que tiene la suya. Yo digo que no porque, <ríe> perdón, eh, si entendemos el arte como, como lo entiendo yo, vale porque cada uno puede entender el arte como le dé la gana, eh, el arte para mí es un producto creativo, es un producto, vale es la obra de arte, pero que es atravesada por una serie de estructuras muy complejas que se suelen interrelacionar, que se activan unas y otras, que se conectan y en la que van a actuar pues, varios eh, agentes eh, necesarios ¿no? para esta activación de un producto de algo para convertirse en arte, como pueden ser, por ejemplo, eh, las instituciones del arte, ¿no? pues ya sabéis, museos, galerías, centros de arte, etc. El propio mercado del arte, imprescindible, ¿no? imprescindible. Eh, los propios creadores... El público, los medios, la historia, la convergencia de todos estos eh, fenómenos, de todos estos agentes, hacen que algo sea arte, ¿vale? Así es como lo entiendo yo, como una cosa realmente con muchas ramificaciones y una cosa muy compleja en la que tienen que entrar en juego varias de estas cuestiones, ¿no? Para poder decir, pues esto esto que tengo aquí es arte o esto no es arte, ¿vale? Eh, los fanzines, ¿Consideramos que los fanzines eh, están dentro de este circuito? No, realmente no. Los fanzines que se hacen hoy en día no están dentro de este circuito. vale Pueden estar eh, en alguno de estos eh, cajones, vale pero desde luego no son atravesados por todos estos agentes. vale eh, Las instituciones del arte. Es verdad que en la actualidad existe un, un interés... Eh, por parte de las instituciones por ir introduciendo el fanzine, el fanzine que se hace ahora, o el fanzine que se ha hecho años atrás. Hablo de un periodo de tiempo corto, de hace 20 años. Es verdad que existe una, una, un interés ¿no? en bibliotecas, en centros de documentación, en los propios museos, no tanto en, en sus colecciones mmm, o en sus exposiciones, pero bueno, sí que existe un interés. Eh, el mercado del arte. ¿El mercado del arte eh, maneja fanzines? Pues no, no. No, no maneja fanzines. Eh, Creadores, bueno, el concepto de creador es una cosa amplia. El público, el público de, del arte. El público del arte es el público de los fanzines. Yo diría que no. Los medios, lo mismo. No se comparten las, mismos, las mismas narrativas, no están en los mismos sitios. El arte. En mayúsculas con y los fanzines la historia pues la historia todavía no eso es un proceso muy largo eh, que todavía no ha atravesado al fanzine algunos fanzines los fanzines de ahora no es verdad que si hablamos de fanzines o de protofanzines o sea esas publicaciones que se hicieron antes eh, o que se hicieron en paralelo a los primeros fanzines, ¿no? pues hablo por ejemplo de las revistas de vanguardia, que ya evidentemente están completamente mmm, dentro ¿no? de, de, esta, eh, de esta lógica del arte. Eh, incluso fanzines de la época, eh, de, de los primeros fanzines del punk, pues también empiezan ya a formar parte ¿no? de, de, esta, de estas dinámicas, pero... Lo que se hace hoy en día no está, dentro de, no está dentro de todas, no opera dentro de todas estas lógicas del arte. no Entonces no lo podemos situar eh, en, el mismo, en el mismo nivel que, que el arte, vale que no quiere decir que sea peor, es otra cosa. Es verdad que si entendemos el arte eh, desde un punto de, de un punto de vista que podemos considerar más simple, no, no, no despectivamente lo de más simple, sino pues algo más, más menos eh, complicado, ¿no? donde no actúan tantas cosas, donde no hay tantas eh, cuestiones atravesándose, eh, y lo limitamos al arte a una cosa más o menos creativa, ¿vale? una creación plástica, algo que pues con un eh, con, usando un lenguaje muy concreto de, de las artes plásticas, eh, si consideramos que cualquier cosa que tenga que ver con la creación plástica es arte, entonces, claro, podemos incluir el fanzine como arte, está claro, ¿no? A mí me parece esta una visión muy inocente, ¿no? Porque entonces arte puede ser desde el escrito que haces, desde el dibujito que haces mientras hablas por teléfono, al dibujo de la familia que te hace tu primo, ¿vale? Entonces, claro, esta visión, si lo vemos así, como todo es arte, ¿vale? Pues sí, lo, lo incluimos, ¿no? Pero realmente creo que, que, que bueno, que es tener una visión eh, un poco naif, ¿no? De considerar yo como artista, ¿no? Eh, hago arte y entonces eh, mi fanzine es arte, ¿no? Y, y entonces tiene que, que operar, ¿no? Con estos estas, eh, otros discursos eh, que tienen que ver, pues, ¿Con cuánto? No es lo mismo eh, crear algo que no tiene más importancia que la que puede tener un fancine, ¿no? Como algo que tiene más que ver con, con la expresión personal o con el querer compartir o, el que, o con el querer establecer redes, ¿no? Que eso pues ya limita, limita eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con el precio, ¿no? En el, en el momento en el que tú mm, quieres llegar a más gente. Eh, a más gente, no en un sentido de lo que quiero es vender muchísimo, sino en el sentido de, yo lo que quiero es lanzar un mensaje y que este mensaje lo pueda recoger gente que se vaya a sentir interpelada por este mensaje. Evidentemente, hay ponemos una barrera muy grande en el momento en el que eh, situamos el precio eh, en un nivel inalcanzable para muchos, ¿no? Eh, Quizás si tú no tienes un salario o, o si tienes un salario muy pequeño es mucho más sencillo que puedas eh, acceder a un fanzine eh, que cuesta eh, o que, cuyo precio es 2, 3 euros eh, que a un fanzine cuyo precio son 10, 15, 12 8, si me apuras, ¿no? eh, Entonces, eh, realmente pues, pues tiene un poco que ver, ¿no? Esa actitud con la que en la que nos situamos, ¿no? También tiene que ver con una, un posicionamiento mmm, político, ¿no? Político. Eh, que esto está muy relacionado también con, con un fenómeno muy curioso eh, que también se empieza a ver mucho, que es el tema del copyright en los fanzines, ¿no? El fanzine nace como un medio anticopyright, ¿no? Donde en la propia eh, naturaleza física que es eh, un, un artefacto que permite de manera sencilla la copia, eh, choca con el hecho de que tenga copyright. Eh, el copyright eh, legalmente impide la reproducción, eh, la reproducción libre de, del fanzine, del, del contenido del fanzine. Entonces, eh, si nosotros partimos de la idea de que el fanzine es un medio eh, que, que se sitúa frente a estas, a estas lógicas y lo que quiere es la máxima reproducción, el máximo alcance de la manera más barata y de la manera más sencilla, eh, y le situamos pa el logo del copyright, eh, pues de nuevo está chocando ¿no? contra, esa, contra esa lógica con, con la que nace, ¿no? con la que nace, con la que nacen los fanzines eh, punk por decir, ¿no?, algunos, mm, choca, choca y también tiene mucho que ver con, queremos insertar un medio eh, escurridizo para el mercado, ¿no?, para el mercado y para la institución, ya hemos hablado de eso, ya he hablado de eso en varias ocasiones, lo que tiene que ver con, por ejemplo, cómo entra un fanzine a una institución y todos los problemas derivados de, de, de su naturaleza, que tienen que ver con la imposibilidad de catalogarlo, por ejemplo, ¿no?, porque muchas veces pues no cuenta con una fecha, no se sabe muy bien cómo situarlo en cuestiones de formato, no sabemos quién es el eh, autor, no sabemos casi nada, ¿no? Porque eh, su naturaleza escurridiza hace que, eh, que, estos, que estos datos no sean necesarios, porque no es necesaria, porque no se quiere la sistematización. Eh, bueno, entonces, por un lado, eh, creo que esto es... Eh, una serie de, de cuestión una cuestión, una serie de cuestiones que pues nos tienen que eh, hacer pensar, ¿no? Hacer pensar en cuanto eh, a qué, dónde queremos estar haciendo fanzines como mmm, hacedores de fanzines, queremos estar en esa parte más eh, del mercado, legítimo, guay. Queremos estar en esa parte más mmm, marginal. Eh, más de ab, ab, eh, abrir grietas ¿no? abrir grietas en un sistema que, que se encarga constantemente de, de oprimirnos donde queremos situarnos eh, como digo, esta charla no trata de si es mejor estar en un, en un lado o en el otro simplemente trata de plantear estas cuestiones eh, bueno, una, una, un fenómeno eh, curioso, curioso y que creo que explica eh, bastante, pues por un lado, la, la, el crecimiento eh, súper positivo que hay respecto a que se hacen muchos fanzines ahora, eso está muy bien. Eh, como digo, se nota mucho, bueno, eso es, responde a, a, varias, a varias cuestiones, ¿no? Eh, pero como digo, que hay mucha gente haciendo fanzines, eh, y hay mucha gente queriendo enseñar sus fanzines. Eh, y eso lo, lo vemos o lo hemos visto en en el número de, de solicitudes que se presentan cada vez que, que se abre una convocatoria de Pitch Fest, ¿no? Son muchas, eh, hablamos de cientos de, de solicitudes, mm, pues nos hace o me hace pensar a mí. Eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Eh, bueno, por un lado, está claro que eh, es importante la, la, bueno, la multiplicación de festivales que ha habido en los últimos tiempos y un cierto interés mediático por el fancine eh, y que ha dado a, al medio una visibilidad que, que no ha tenido en otros momentos. Bueno, porque las propias, eh, porque no existían ciertas eh, plataformas, como pueden ser las redes sociales, que facilitan muchísimo la, la visibilidad, ¿no? Y evidentemente cuando un medio tan bonito y tan accesible y tan interesante como es el fanzine, eh, de repente lo tienes delante, lo ves, lo conoces, es mucho más fácil que, que te animes, ¿no? Ese efecto llamada de los fanzines tan, tan interesante, tan chulo pues eh, hace que tú misma te animes a, a hacer fanzines, ¿no? También hay una, un fenómeno, que es lo que quería decir, hace un millón de años, muy interesante, que es cómo los fanzines han entrado en las facultades de, de Bellas Artes, ¿no? Cómo eh, mmm, el fanzine tiene una presencia bastante importante actualmente en, en, en las facultades de Bellas Artes. Y como esto, ¿no? Eh, ha incidido en el tipo de fanzines que se hacen o en, en en muchos de los fanzines que se hacen y también ha incidido en el tema de los precios ¿no? como digo eh, cuando tú estás recibiendo eh, una educación formal como es estudiar una carrera como es eh, bellas artes bueno tienes unas eh, una proyección eh, buscas unas eh, Tienes unos objetivos eh, concretos, ¿no? Pues si tú estás estudiando, estudiando Bellas Artes, no sé, supongo, yo no estudié Bellas Artes, pero bueno, pues eh, tu proyección, tú, tú te proyectas como artista, ¿no? Como creador. Eh, y el ahora mismo está ahí situado en las facultades de Bellas Artes eh, como una posibilidad más, una posibilidad plástica más, que lo es, evidentemente lo es, ¿no? Pero claro, ya partimos, ¿no? De... Eh, el hecho de que creas el fanzine como una creación, ¿no? como siempre es una creación, pero como parte de tu obra. Y eso, como he dicho antes, ¿no? cuando eh, la, la intención es situarla en, el, en este eh, nivel del arte, pues claro, vas a responder a unas preguntas diferentes que cuando lo sitúas en el nivel del placer, ¿no? Porque es eso, eh, ¿dónde situamos el pancine? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Qué lógicas debemos de seguir? Eh, ¿O cuáles son las que podemos encontrarnos? La lógica del mercado, la lógica del capital, ¿no? De decir, eh, invierto tanto y necesito tener eh, este abanico de ganancia para que sea, para que no haya sido un trabajo en balde, ¿no? O lo sitúo más en, en la lógica del placer, eh, en la lógica del regalo también, ¿no? en, en, en el hacer por gusto. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde lo, lo quiero tener? ¿Dónde lo quiero situar? ¿Desde dónde quiero trabajar? ¿Desde dónde quiero partir? ¿no? Eh, como decía al principio, mmm, el coste de producción muchas veces es realmente solitado, no Nosotros partimos de la idea de que quiero hacer un fanzine eh, y tengo una referencia que es eh, pues este fanzine super fancy, hecho con papel a tope de mil gramos, colores, todas las tintas que existen en el mundo, las pongo mi y hago un tochaco así de gordo. Tengo esa referencia y entonces yo digo, quiero hacer mi fanzine, no tengo más referencias, no tengo más mmm, puntos en los, que, en los que agarrarme para, para crear el fanzine. Entonces, quiero parecerme a esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que falla? Ahí falla la escena, ¿no? Ahí fallamos eh, todos nosotros quienes estamos en la escena, quienes, quienes, eh, quienes eh, participamos también no solo de hacer fanzines y de vender fanzines, ¿no? Porque eso también es, es algo que quizá hemos, hemos estado ahí un poco, nos hemos centrado demasiado en el tema de las ferias. Como digo, eso es algo eh, en el que estamos fallando porque... Porque también, ¿no? Eh, crear al margen también supone un compromiso político eh, y un compromiso con eh, lo que podríamos llamar la pedagogía, ¿no? El saber hacer y el, y el compartir los saberes, ¿no? Eh, compartir los conocimientos que tenemos acerca de, por ejemplo, ¿dónde puedo imprimir más barato? ¿Es necesario que tú imprimas un fanzine a 800.000 tintas cuando si sí lo, imprim lo imprimes en tinta negra? Va a quedar una cosa increíblemente chula. Eh, ¿Cómo pode podemos, por ejemplo, mmm, eh, mandar a los fanzines? ¿Cómo podemos compartir eh, nuestros fanzines de una manera eficiente, de una manera barata, que lleguen a la gente? ¿Cómo lo podemos hacer, no? eh, Es eso, quizás, como escena, ¿no? como colectivo, eh, se ha fallado. Se ha fallado, ¿no? En esa labor de decir, mmm, ostras, mira esto, ¿no? Eh, es muy sencillo, es un folio con una tinta negra fotocopiada y es maravilloso porque, porque trasciende ¿no? el, el la, la pura estética, ¿no? Eh, trasciende, es algo más. Es un mensaje, todo, todo. El, el, la sencillez, lo barato, es un mensaje mucho más poderoso que una cosa súper elaborada. ¿Vale? Porque lo, de nuevo, el fanzine parte. Del de nulo conocimiento, ¿vale? De, la, de lo amateur, del no saber hacer, pero hacer igualmente, ¿no? De todo lo que es la, la ética de Twitch, o yourself está ahí, ¿no? El, me apetece hacer algo y lo voy a hacer independientemente de mmm, si tengo los conocimientos necesarios para hacerlo, porque a veces los conocimientos se adquieren haciéndolo, ¿no? Y haciéndolo mal, pero es que mal no existe en el mundo del fancy. Eh, bueno. Y ya creo que para acabar, ¿no? porque ya me estoy enrollando un poco, eh, esta, esta preocupación o este pensamiento sobre eh, la creación marginal eh, desde la institución. ¿no? Como digo, ya he hablado de, de la universidad como eh, un espacio en el que, pues por un lado, mmm, proporciona la... Mmm, el escaparate para que mucha gente que no conoce el fancine lo pueda conocer. Eh, eso es algo a todas luces positivo. El museo también como un espacio, eh, o el archivo, en un, espacio, en un espacio en el que poder conservar ¿no? aquellas manifestaciones de aquellas voces, porque muchas veces el fancine recoge eh, voces que están silenciadas en el resto de, de espacios, de espacios de la creatividad, de espacios del arte, de espacios de de lo editorial, recoge esas voces y, gracias a que eh, estos fanzines se conservan, o, o la institución museística, o, o el archivo, la biblioteca, hace una labor de conservación eh, y, de, y, de, y de tenencia de estos de estos eh, de estas herramientas, pues conseguimos ¿no? oír estas voces que no oímos normalmente. Pero por otro lado, eh, como digo, pues esta um, idea ¿no? de que necesitamos una subvención, necesitamos, eh, sí, si para existir necesariamente el apoyo ¿no? de las instituciones, pues también está um, pues actuando un poco eh, en contra de, de todo esto, ¿no? de toda esta... Posibilidad, de toda esta eh, potencialidad de que algo puede ocurrir fuera de los circuitos establecidos. ¿no? Eh, muchas veces, eh, que digo, eh, no, no, no estoy haciendo un juicio de valor sobre esto, sino estoy diciendo, eh, muchas veces pensar que solamente se puede existir con el apoyo de una institución eh, es negar ya de entrada ¿no? el, la posibilidad de poder existir al margen de esta. No. Y, y bueno, realmente esto pues, nos tiene que eh, hacer pensar un poco ¿no? sobre, sobre todo esto, sobre cómo, cómo queremos abordar, ¿no? el hacer fanzines, eh, a quiénes queremos llegar. ya os digo, aunque pongáis un fanzine a 20 euros, el fanzine no os va a dar de comer. Yo ya lo he intentado y no ha sido posible. Eh, quiero decir también ¿no? tener creo que también tener esa actitud de, de el cine me va a permitir vivir de una manera medianamente digna pues es también tener una actitud un poco inocente ¿no? eh, evidentemente si tú produces un fanzine eh, es lógico eh, que quieras eh, pues recuperar el dinero que has invertido en en producirlo, porque muchas veces, ya os digo, vivimos un poco eh, en el límite, ¿no? Y a veces hacer un fanzine eh, es una inversión importante. No debería de serlo, ¿no? Y, y ojalá que, que podamos compartir todos los, eh, los conocimientos que tenemos sobre cómo no hacer que te arruines haciendo un fanzine y cómo eh, posibilitar que tu fanzine lo pueda eh, lo pueda conseguir cualquier persona, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? También es una cuestión pedagógica. Mm, por ejemplo, el, el, el, el apoyar ¿no? el acceso a la cultura libre, eh, el poder compartir, el poder um, situar nuestros, eh, nuestros fanzines, nuestras creaciones fanzineras de manera libre. Y muy accesible, eh, sin que eso afecte a todo lo demás, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Ese compromiso, porque al final se trata de eso: de un compromiso con una escena y con unas personas que están creando algo, algo inédito, algo que no vas a encontrar en, en ningún otro lado, usando un lenguaje que no vas a encontrarlo en ningún otro lado. Eh, entonces, ¿cómo podemos eh, aprender y cómo podemos enseñar a. Mm, pues a que se genere ese compromiso para con la gente que hace fanzines, eh, más allá del ir a un festival a comprar fanzines y gastarnos un montón de pasta en un festival, ¿no? Sino pues eso, apoyar a todos esos agentes que están posibilitando, ¿no? Porque también existen estos agentes en, en el mundo del fanzine, ¿no? Pues se me ocurre desde tiendas que apuestan eh, de manera decidida y de manera súper arriesgada realmente, ¿no? A, a, a, a incluir en sus. Eh, en sus catálogos eh, fanzines, fancines que eh, pues eh, en sí mismo no son algo súper comercial, eh, como esta valentía, ¿no? De cómo hacer algo que es contra, eh, ir totalmente a la contra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ¿no? para que eso? Para, para equilibrar nuestras precariedades, eh, nuestras creatividades y, y estas escenas posibles. Eh, situadas en el margen eh, en, la que, en las que poder eh, respirar un poco, ¿no? respirar de todo de todas esas luchas lógicas que, que nos asfixian ¿no? en, nuestra, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues eh, creo que. Mmm, mmm, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Eh, pues os, os leo, yo no estoy leyendo el chat pero me están transmitiendo todas las preguntas eh, mis compis de Pichi. Así que, bueno, si queréis preguntar algo o si queréis simplemente comentar alguna cosa, pues eh, ahora es el momento. A ver, vamos a ver. Eh, dicen que están haciendo un dibujo de la charla. Muchas gracias. Ver SF. Chipta, eh, está muy guay. Eh, diría que la experimentación... Eh, en el fanzine, tanto a nivel de contenido, impresión, presupuesto, una misma gestión forma, pa, ah, forma parte de ir descubriendo sí, desde luego, desde luego, totalmente eh, me parece interesante que cada una, por supuesto, haga lo que quiera claro, sí, sí, desde luego, ir confundiéndote confundirse es una cosa eh, que va de la mano de aprender, no solo de hacer fanzines sino en general ¿no? también es algo que, que está muy mmm, eh, muy castigado ¿no? en, en, en el mundo, confundirte es una cosa como que no se puede hacer ¿no? también está guay, también es, es una de las cosas que, que eh, chulas que tiene el fanzine es como que está abierto ¿no? a esa posibilidad a la posibilidad del error del error como eh, o de, de confundirte, de equivocarte, de hacerlo mal no como una cosa negativa que va a ser castigada, sino como una nueva posibilidad ¿no? que quizás no se nos había ocurrido y también como eh, el error como proceso para aprender a, mmm, bueno, para aprender a no hacer las cosas bien, sino para aprender a hacer las cosas como las queremos hacer. Eh, hacer un fanzine o hacer tu primer fanzine y que te cueste producirlo un millón de euros, pues, es una cosa que nos ha pasado a todas. ¿vale? En plan, las primeras veces suele pasar que haces eh, una fotocopia que está mal, eh, o sea, una no, haces 50 fotocopias que están mal, eh, que las vas a cortar eh, y resulta que no cuadra nada, que te has confundido en el, el número de las hojas, te has hecho un nido tremendo, que además eso te has gastado muchísima pasta, que has hecho cosas que dices, ¿para qué leches habré hecho esto así? Si, si lo hubiese hecho de, una, de otra manera hubiese eh, invertido menos tiempo, hubiese invertido menos dinero y hubiese quedado eh, exactamente igual. Eh, de bien o de mal. Eh, por supuesto, ¿no? Eso es ir aprendiendo también, ¿no? El autoaprendizaje, pero también no solo eh, dejarlo todo al autoaprendizaje, sino también al, al poder compartir, ¿no? Los aprendizajes que hemos ido generando cada uno en nuestras eh, experiencias y en nuestros procesos de, de creación de fanzines. Eh, Ricos jugos, un saludo para Aransa. Eh, yo tengo una tienda de cines y noto que muchas personas quieren publicarse algo, pero esperan tener dinero para imprimir en Riso, ¿no? Y que todo bien con eso, pero los cines eran una herramienta contra la poca plata, contra la poca plata perdón, que no. Pues sí, sí, es verdad, ¿no? Eh, de hecho, la propia Riso ¿no? surge como un medio de impresión eh, más económico, pero, claro, eh, sujeto a ciertas, a ciertas otras cuestiones, ¿no? Eh, y, y, y bueno, también eso tiene mucho que ver con eso, ¿no? De cómo presentamos los fanzines y cómo eh, legitimamos ciertos fanzines como esto es lo que tiene que ser y esto otro pues es una cosa cutre, ¿no? Eh, y la riso lo mismo, ¿no? Como la riso es eh, que a mí me parece increíblemente chula la riso, me parece muy guay, no tengo nada en contra de la riso, todo lo contrario, me flipa. Eh, yo haría cosas en riso si, si tuviese... Eh, eh, no sé si me encajase, pero es verdad que es eso, ¿no? Que a la vez, a lo mejor no necesitas hacer una cosa en riso si la puedes hacer en, eh, fotocopiándola, ¿no? Que te cuesta cinco veces menos. Bueno, eso eh, de nuevo, pues tiene que ver un poco cómo, cómo proyectamos lo que hacemos y cómo, eh, y cómo recogemos no lo que nos presentan, lo que, las referencias que tenemos. Eh, Soma producciones. Andrea, ¿a qué o a cuáles te refieres cuando mencionas los fanzines de vanguardia? No me refiero a fanzines de vanguardia, sino a revistas de vanguardia. Eh, las revistas de, de vanguardia son pues, las revistas que hacían eh, los surrealistas, eh, los dadaístas, etc. ¿no? Pues, no sé, eh, 931 de Picavia, eh, Dada, eh, etc. ¿no? Todas esas revistas que... que que van a generar las vanguardias y que ahora mismo pues están situadas en bueno, los museos no se pueden hay exposiciones y se pueden se pueden visitar en diferentes museos de arte contemporáneo eh, o, o, y a ver qué más eh, chipita ah, que esto ah, vale que es como un mes algo eh, abarcando distintos precios probar tintas papeles y así viendo qué es lo que uno puede hacer y cómo se siente más conmigo. sí desde luego ¿no? lo que he dicho antes eh, Evidentemente, pues, eh, pues sí, es parte, ¿no? Parte de, de qué es lo que queremos y, y de qué es lo que buscamos, ¿no? Haciendo fanzines, que como digo, pues, pues es algo que, pues que puede ser muchas cosas. ¿Qué es lo que queremos haciendo fanzines? Pues un millón de cosas, ¿no? Cada, eh, cada una pues, quiere, quiere diferentes cosas. Todas también, todas, eh, todas coexisten y está guay, ¿no? Que, que así sea. Vale, más preguntas. A ver, que alguien que me, que me digan por el pinganillo si tenemos más preguntas o no. O ya cortamos la tras, transmisión. A ver, Cos, por favor, dime algo. Eh, bueno, estoy entrando en el chat. Eh, bueno, creo que no hay más preguntas por lo que veo. Eh, me gustaría poder, pero me puedo. Eh, bueno pues nada si no hay más preguntas eh, con las mismas eh, pues nada voy ya despidiendo la conexión eh, agradeceros por estar aquí eh, allí no sé dónde eh, viendo esta charla espero que a ver me dicen por el pinganillo la pregunta es Soma Publicaciones Sí, sí, sí, ha respondido, sí ha respondido lo de las publicaciones de vanguardia, he respondido. Eh, bueno, eh, como digo, muchas gracias a, a todo el mundo por, eh, por ver esta charla. Eh, espero que nos haya resultado pues, un aburrimiento infernal. Si las estás viendo en diferido. Eh, pues nada, pues puedes contactarme por Mundo Redes Sociales, ¿vale? Siempre una discusión es bienvenida. Y, eh, bueno, recordaros que mañana es la, es la ruta del fanzine, eh, todo el día, en horario comercial de, los diferentes, de las diferentes tiendas donde van a estar situadas las, las mesas de fanzines del Pichi, donde podéis encontrar diferentes fanzines, eh, en cada tienda cosas diferentes, podéis consultar cuáles son los eh, proyectos que van a estar en cada lugar eh, en las redes sociales de Pitchfest como digo mmm, espacios en Madrid donde van a estar las mesas la eh, integral, el molar Traficantes de Sueños y la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid y bueno, nada, yo os invito a que vayáis a, a la ruta del fancine y nada, pues eh, un placer hablar eh, para mi ordenador, para todos eh, quienes estáis escuchando y nada, pues eh, nos vemos. Un saludo. Chao.